¿Qué pasa con las monedas? Ustedes saben que ayer se conoció una información que venía del Banco Central... ...que iban a subastar una gran cantidad de monedas... ...que ofrecían subastar casi mil toneladas de monedas por el alto valor del metal... ...pero luego finalmente se dio marcha atrás por una cuestión legal. La oferta entonces inicial de 962 mil kilos tenía como base 522 millones. Hace tiempo que las monedas valen más... ...por el metal con el que están hechas... ...que por el valor que representan... ...en Argentina fabricar una moneda de un peso cuesta más que un peso... ...también ha llegado al punto se ha llegado al punto en que las monedas con valor nominal... ...por ejemplo de cinco pesos se venden en la informalidad... ...por valores hasta tres veces mayores por su peso... ...y también por su valor real en cobre... ...hay un proyecto de un legislador... ...hay un proyecto nacional de Pablo Blanco para ordenar un poco y esto que tiene que ver con las monedas y sobre todo para que el Banco Central saque de circulación las monedas de dos pesos y también las de menor valor. Pero hasta ahora no hay ningún tipo de consenso para su aprobación. Bueno, y en medio de todo esto que te está contando Marcela, un equipo periodístico de Noticiero 7 salió a recorrer distintos lugares. ¿Qué pasa con las monedas? ¿Compramos o no con las monedas? ¿Y cuántas hay guardadas aquí en el Tesoro del Banco Nación? Informe con las monedas que pasan aquí en la provincia. Las monedas casi no están en circulación en Argentina. Monedas hay. El problema es que pocas cosas se pueden comprar con algunas monedas. Dos caramelitos pueden ser. de. caramelos, por ejemplo? ¿Y qué precio tiene? Eh, los masticables comunes, los viejos masticables de siempre, salen 2 por 10 pesos pero dos por diez pesos, ¿ya directamente te pagan con los 10 pesos? Y pagan con 10 pesos o con una monedita de diez pesos. ¿Y cuántas monedas, por ejemplo, recibís en la semana? Cinco moneditas. Nada. <risa> nada. Hoy la moneda que me sirve a mí es la de 5 y la de 10. La de un peso y la de dos pesos ya, ya no, no me está sirviendo. Porque no hay nada que, que... Si te tengo que dar un cambio de 20 pesos en billete de moneda de dos o de uno, se hacen un poco molestos por la cantidad. Y, por ejemplo, eh, normalmente los números son redondos. Sí, sí. Ya se terminó el, el 55, el 25, ya es 10, 20, 30, 50, 100. ¿Y lo más barato, caramelos, por ejemplo, a cuánto? Y están 10 pesos, algunos para... Para tratar de hacer una buena cantidad, hacemos 3 por 20, hacemos un 15 por 100, vamos, vamos manejándolo para, para evitar esos 5 pesos, esos 7 pesos, 8 pesos. Los precios han aumentado y bueno, ahora eh, nos manejamos más que nada de, de 20 pesos para arriba. ¿sí? Es muy raro que podamos eh, dar un vuelto de menos de, de eso. La primera moneda de Argentina nació en el año 1813. Fue la de un peso, replicada en el Bicentenario. Desde el año 2018 rige la de un peso, la de dos pesos, la de cinco pesos y la de diez pesos. Desde entonces la inflación ha superado el 250%. Lo que se puede comercializar o lo que se puede comprar con esa moneda es prácticamente... o, o es nulo, es muy, muy, muy poco, ni siquiera tiene... Para nosotros los mayores ese efecto nostálgico de ahorrar en un, en un chanchito, en algún. en una lata. Digo, no, no, no se usa más, digo, porque no tienen un valor comercial. Esto es lo que está pasando hoy con las monedas. Lamentablemente, eh, si no se acuñan monedas de eh, mayor denominación, van a ser o van a pasar a ser una pieza de museo más que un elemento de, trans, de transacciones comerciales no está previsto una nueva emisión de monedas de mayor denominación, tampoco de billetes. En el Tesoro del Banco Nación, en Mendoza, hay millones de monedas que nadie busca. Que hay más de 6 millones en stop de monedas, lo que ocurre es que no hay demanda. En el año 18, cuando aparecen estas monedas que te mencioné, un paquete de figuritas valía 15 pesos. O sea, era una moneda o dos monedas, digamos, una, una moneda de 10 y una de 5. Hoy ese mismo paquete de figuritas eh, vale 150 200. 200 son 20, 20 monedas de 10 para un solo paquete y nadie compra un solo paquete. Entonces ahí ejemplifica digo, el deterioro que ha tenido el poder adquisitivo de las monedas que están vigentes actualmente.